amado y Fulvio. Bueno, aunque parezca eh, llover sobre mojado redundar. Me gustaría que antes de yo hacer mi análisis, mi, mi comentario, en producción yo mandé uno de los artículos de Chuhang para que es él, ese es el, es el subcoreano que está revolucionando la, la visión del, del mundo y, y el COVID sobre todo. Y para él, que Han debe algunos conceptos particularmente eh, útiles para entender nuestra época, entre otros lo de la sociedad del cansancio, el sujeto de rendimiento y la idea de positividad como una característica fundamental de nuestras sociedades. Para Han vivimos en un infierno de, la igual, de lo igual, en donde el afán de la efectividad y, y optimización se hace, eh, hace que todo... Aparecerse. Es decir, este pensador de estos tiempos esgrime algunos elementos sobre la superioridad de la respuesta de los gobiernos asiáticos frente a la epidemia en comparación con los gobiernos de Europa, que se explica, según Han, por el uso de que han dado estos al Big Data. El Big Data, esto es el enorme cúmulo de datos e información que, que proviene sobre todo el uso de los teléfonos inteligentes. La tarjeta de crédito, el internet eh, en general, lo cual ha permitido rastrar, rastrear con un detalle inus inusitado los movimientos de personas contagiadas del COVID en riesgo de contagio. Según el filósofo, esta estrategia sería impensable en los países europeos donde las ideas de privacidad, intimidad e individualidad se combinan para crear una gran resistencia social al uso de los datos personales. Al parecer, el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de frontera que en estos momentos se están efectuando en Europa, dice continuamente el filósofo. Oigan esto. Y estamos hablando de, de que hoy es más relevante los datos de mortalidad con lo que se acomete desde el gobierno cualquier tipo de plan. Para sugestionar al pueblo en un miedo, que si bien es cierto no desconocemos que existe el virus porque existe, pero no nos pueden seguir condicionando como lo pretende nuestro compañero cuando habla de que la República Dominicana caiga en una crisis producto del COVID, donde el mismo gobierno de forma absurda y, y contradictoria planteó la desescalada haciendo una especie de, de mutis de su plan de extensión de periodo de excepción, el cual está sometiéndonos a múltiples limitantes violadoras de nuestra propia constitución y de nuestros derechos fundamentales y hacen que se convierta en una existencia de miedo Tengamos mayor grado de miedo, es lo que se procura. Sujeción, limitante. Practicar lo posible introduciendo lo imposible. Llamar la atención más que por el desarrollo y avance que ha tenido en realidad, para la salud pública nacional, el virus nos están inculcando una experiencia de miedo, de muerte, de terror, intimidando al votante para el próximo 5 de julio. Es clarísimo. La manipulación que está ejerciendo el gobierno, utilizando los mismos esquemas de manipulación con que se... Trajo el COVID a la República Dominicana por las experiencias de China, la cual no le ha ido tan mal, y cuyos muertos oscilan entre 80 y 85 años, al punto que Estados Unidos, Europa quitaron ventiladores a personas que ya estaban en las finales, no porque tuvieran la certeza de que no se salvarían, sino que propiciaron de que se murieran y se le diera asistencia a los más jóvenes. Es de verdad que no están, que tenemos el COVID. Que nos están manipulando para que tengamos miedo. Cada quien es responsable de sus actos. Pero producir una crisis política de quienes, desde que se dieron cuenta que constitucionalmente en el 15 cuando ellos hicieron la reforma motrenca a una constitución que apenas tenía cinco años de existencia y que el presidente Medina no podía por constitución y por sensatez política del mismo que la produjo que fue el propio Medina y luego en el 20 se va a enfrentar a que él no puede porque su propia reforma lo limita Queriendo desconocer, el país ha vivido momentos de trastornos. Ha hecho creer que él se conformó con que no iba y puso a correr en su partido. Lo que era el entusiasmo de una serie de personas que se creen que pueden alcanzar la presidencia. Y ahí le llamaron los delfines, tomando la historia de, de, de la antigua Europa donde el monarca promovía a uno de los más cercanos y el pueblo lo veía como tal para que lo sustituyera con excepción de aquellos que tenían hijos y finalmente le da el salpazo a su propia gente que lo mandó a competir y le coloca un candidato que es el más maniable, más manejable y el que ha demostrado ser, tener ausencia total de lo que es política y de lo que es administrar. Es lo que sí sabe, que si está cerca de quien le facilita un contrato, de que algo está a 10 y se puede vender a 100 y el Estado lo paga porque la, la gestión de cobro se hace, eso es un fenómeno de la naturaleza económica del país. Entonces, señores, no permitamos que la tragedia mental y política de un grupo nos empuje a creerle lo que no han podido desmontar, que es la desescalada aunque la hayan dicho anoche que no la iban a continuar no porque tengamos ese grado de muerte como dice Yarjan en el mundo porque la India no es República no, no, Dominicana que, que digo yo no tan bueno, estamos dándole más participación a las a la, a la información de miedo que a las informaciones de lo bien llevado que hemos tenido el COVID en la República Dominicana. Ah, Porque no le interesa ah, ni se me, siquiera. Se me quedó México. No, no le interesa siquiera aparecer como buenos gestores. Prefieren dejarse ver como que el COVID lo está venciendo y está regresando para atrás. Mientras tanto, estamos llevando una vida normal. Y nos van a sujetar, pero hoy ya tenemos en los medios que ha dado curso el amparo por este último plazo o extensión de forma ilegal o no ilegal con violaciones a la Constitución y a la propia ley de excepción de la República Dominicana. Entre otras cosas, el presidente Medina ha sido citado vía vía notario porque los alguaciles no están operando y el amparo se está llevando a cabo en el TCE precisamente para determinar si está correcto o no este nuevo periodo al cual ellos se están devolviendo y están pretendiendo justificar el estado de sección con miedo, ¿para qué? para que no haya elecciones el 5, de hecho y Arjan ha planteado que no debe haber elecciones, pero yo le digo, no temáis dominicanos. Nosotros hemos sabido llevar la crisis individualmente y colectivamente, porque lo está demostrando los tiempos. Van a tener que echar para atrás todo. Es salud o es plan estratégico de políticas, estratégica de un grupo. Los trastornos que nos han sometido a esta gente son múltiples. Empiecen a revisarlo y no ha dejado de ser candidato el presidente porque él dijo en su discurso que él iba a ganar con el, la transfiguración de un candidato que lo es el, el candidato oficialista. Bien, gracias Francis por el comentario. Tenemos una llamada ahí en la línea. Buenos días. Buenos días. Hola. Adelante. Le habla el de la caperuta 2. Yo entiendo que si los estados pudieras demandarlo por pues someterte a un estrés innecesario, le dejamos a la Dominicana. Pero es que no, se, eh, no, no hay, se entendió esa parte. Hay personas que tienen desde el 15 de marzo en su casa sin cobrar un peso y no calificaron ni para ti, ni para mí, ni para fase 1, ni para fase 2, porque son personal de salud. Salgan a investigarlo. Ya tú no puedes decirle a la población que está comenzando a liberarse que se tranque. El estrés ha matado más dominicanos que el mismo coronavirus. ¿Y de quién ha sido la culpa de todas esas muertes que le achacan a un virus? A un mal manejo de enfermedades por pues desconocimiento, ignorancia y un propósito desde el Muy principio. Bien. ¿Por qué? Porque los virus se atacan. Si yo no trato el coronavirus, no se sana el paciente. Si tú no quitas la tos, vas a toser y vas a regar virus y todo el que esté a tu alrededor se va a contagiar. ¿Qué mandaron la OMS, Ministro de Salud Pública a nivel mundial? A no tratar a los pacientes de coronavirus, a dejar de evolucionar la enfermedad, a que a los diabéticos dejaran de tratarlo, a que los dejaran de beber inhibidores de la ECA, todo lo que se manejó de coronavirus desde la OMS, desde el principio, fue mentira. Hoy quieren que dejemos de usar la mascarilla. ¿Para qué? Para decir que el virus está atacando más que la irresponsabilidad de los seres humanos. No. Pero, un eh, momentito, un momentito, momentito, amiga. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde han mandado a no usar mascarilla? No. Mi amor, la OMS dice ¿La OMS? que la mascarilla solo no es necesaria. Si sí, hay una persona estornudando y tosiendo, búscalo que lo publique. Hey. Sí, pero eso es la OMS. Sí, cariño, pero la OMS es la OMS? que indica la Pero si usted me se fija, las autoridades dominicanas, pero escuche, para que, para, para que, no, para que no distorsionemos Ellas al Ella tiene conocimiento de lo que está diciendo. Y yo también. Y no, yo también, ella... ¿Qué? ¿cuál ya, fue ya. el llamado? Francis, pero espérate un momentito. No importa que usted sea médico, entienda. Ayer el llamado del gobierno fue al uso obligatorio. O sea, olvídense de la OMS, que nosotros somos, somos somos, somos un eso, país soberano. Usted no está informada, usted no vio qué fue lo que se hizo. Un anuncio amor, de cómo, de esto está, está correcto hijo, y lo que no está cariño, correcto. Se supone que él debe ser la, la mano que es, tiene, es el procedimiento. Pero, es, tenido... sí, consígueme ese sí, anuncio, yo, Giovanni. De alguna manera, tú no puedes decirle mañana a tu hijo que no haga algo que tú estás haciendo hoy. Él te está viendo. Mi amor, el ejemplo se predica, cariño. Entonces, no, no crea, crea que uno es estúpido, mi amor. Es que, no, es que usted no está entendiendo. Es que usted no está entendiendo. No, mi amor. Me está hablando de que la OMS dijo que, que no use la mascarilla cuando aquí el Estado, el gobierno, principio. el gobierno dijo usen mascarilla de manera obligatoria. Ahora, o sea, sería interesante ver cuántas si aquí... mascarillas el gobierno ha adquirido y cuántas ha entregado a la población. Pero que ese no es el tema, Francis. Bueno, ese pero no es el tema. si tú tienes el... una aplicación de que use la mascarilla y tú no le proporcionas a la población la mascarilla. ¿En qué país le han dado mascarilla a todo el mundo? China. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿Tú estás que, seguro? Claro. ¿A, a que tú no has investigado nada de China? ¿A que bueno, tú no has investigado ya, ya. Búscame ahí, espérate, ahora mismo, espérate, espérate, que todo aguanta. Espérate, espérate, espérate. Búscame espérate. Ahí la información, a que China tiene 100 contagios. en Pero 100 contagios a, a un millón, a mil millones ah, de habitantes. están cerrando de ¿Qué nuevo. ¿Qué significa eh, eso? Están cerrando de nuevo en Pekín. Óyeme. En Pekín. Óyeme. ¿Eh? Cerrando calculate, de nuevo. Calcula cuánto. Cerraron. Óyeme. A, China está cerrando donde está instalando cámaras y donde está manipulando. No, está China está cerrando es un, un, un gobierno totalitario. Rebrote. No hubo es liberal. Re, hubo rebrote, No hay, no hay un rebrote. democracia. Óyeme, lo China no es democrático, Lo que pasa es que aquí todo lo que es está manipulando. Hubo un rebrote en China. Yo acabo de, de dar 100. unos datos. Después que estaban cero. Ajá. Un rebrote de 100 infectados. Sí. Tuvieron que cerrar. ¿Qué significa para China 100 infectados? ¿Qué, qué importa? Es lo que tú tienes no, que... no, no, no. No me oye, venga con oye, eso. Oye, esta vaina. Es un rebrote. No rebrote, oye, es un rebrote. No es no rebrote. No, rebrote. Tiene que haber mil y pico de, de, de infectados para ah, que haya rebrote. Hay una llamada acá. Para que pueda haber un rebrote en una sociedad búscalo que titulares. tiene mil 400 millones de gente. Cerraron un mercado importantísimo de Pekín. Tiene que informarte Francis No, que pero eso no, es, eso no es real, eso es una manipulación Ah, una manipulación Claro, Búscame están instalando más cámaras y están manipulando pero a la Dios, población sí. Pero por Dios, la OMS ayer Nosotros dijo que como preocupación corderito. por eso Nosotros no podemos venir aquí a decir la, la, las cosas que no ¿Cómo que no? Que no Dios, ¿Cómo Francis? que no? Pero sabemos que eso no es más que... Tiene que, que informarte, no, tiene yo que estoy leer informado. Tiene que leer Yo estoy informado Tiene que leer yo no lo es lo verdad he que tú has leído más que yo bueno, en yo esta sé. vida. Yo no sé. Yo por edad no. y, por, y no, por carrera. Yo no sé. No yo me no vengas no sé. tú a mí. Yo no sé. Oye, me estamos en. Diciendo esto. Que no vengas a venga esto, denotar a compañero eh, no, aquí. No, no, te estoy diciendo que tú estás hablando. Tú estás equivocado. Tú estás equivocado sí. y estás manipulando. Tú estás manipulando. Eso es manipulación. Esa es tu percepción. No, esa es manipulación suya. Estás manipulando. Este país está manipulando.